Una red de colegiados que representamos a más de 7.200 titulados andaluces. Un grupo de profesionales que ayudan en la elaboración de las leyes que afectan al sector ambiental. Un foro de formación continua actualizada para adaptarse y conocer los cambios del sector. Una defensa férrea del profesional del medio ambiente. Un sistema de acuerdos de colaboración que facilitan tu formación, la disponibilidad de equipo, o la asesoría laboral, fiscal, entre otras actividades. Muy seguro ha hecho tu medida, que cubre tu responsabilidad medioambiental y profesional. Un servicio de orientación laboral, una pantalla de oferta de empleo que te interesa y un punto de encuentro entre los profesionales del medio ambiente. Un lugar donde resolver tus dudas, donde se apoya tu proyecto, donde se difunde tu trabajo.